Yo puedo ir por la caja, te puedo ir por la caja. Eh, eh, Dante tiene. Dante tiene médico. Acá, acá hay una caja de armas. Estoy los Ya lo que? la abrieron ya la de acá. Abrieron la caja de acá. Yo tengo munición, esta munición. Tijera. La tengo acá. Dale, ve la cabina, acá viene, acá, acá, acá. Enemy is near. Va por los amigos. Rear drop is coming. ¿Hay gente ahí? ¿Está ahí? Quedamos con una escuadra, creo yo Voy a mirar el de arriba ¡Está escondido escondido aquí! ¡Está escondido aquí! ¡Está arriba! ¡Está arriba! tienen nitón! ¡Está arriba, Ricardo! ¡Está arriba! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡El de arriba! close to victory. Ah, me. Y M4 cuando se pone así Cuando mi M4 se pone solo pro. Sí, se pone, se pone de pro. No se le escapa a nadie, tiene un imán. No, casi me mata. Quedan dos, deben estar por aquí escondidos, vamos a buscarlos Tag the sniper, tag him que... I got a hit digan I got a hit marker He's behind the house, atrás de la casa Ven, ven, ven, ven, ven, que yo tiene que venir, ven, ven, ven, que tiene que venir No vayas, no vayas Luis, no vayas Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Ay, Uy, quieto, tiene, que, tiene una, una X, una VL Ella está al frente. Tu Detrás del árbol, Ricardo, detrás sí, del árbol. ¿sí árbol. Está acá, ahí mismo. Atrás de la casa, atrás de la casa, está. Va a cerrarle son, ve, ve, por el círculo, ve por el no, círculo. No, no, no, porque lo está reviviendo. Está corriendo. Sí. me quedó parado no me quedo quedó parado el juego buena buena se quedó parado el juego mira ve ¿eh? se quedó parado mira esto no esto no se le esto no se le hace a nadie esto no se esto no se lo hace 흠 <웃음> nada se le Me sacó, es mal parido juego. ¿Lo Mateo o me mató? ¿Ah? Se lo mató la zona. Se ah, o sea la que zona. ganamos. Sí. ¡Ah! No, no grabaste ese pedacito. A mí se me, me sacó, no, no, marica. No, no. Se, va, vamos a, a ver si alcanzar con un canturio y dilo. Se quedó parado el juego, marica. No me dejó. Nada, no. No lo mató la zona. No me no, no, no. Yo lo, dejé, yo lo dejé casi muerto Pero alcanza a grabar la verdad, yeah, no, no, ya